Hasta el momento hemos visto en la serie de tutoriales, eh, funciones, variables, eh, por separado para, por ejemplo, procesar una onda eh, producto de un experimento. Ahora vamos a comenzar eh, a empaquetar nuestras funciones de tal manera que la hagamos un poco independiente del programa. Para evitar, eh, para depurar, por ejemplo, situaciones que haya conflicto con otras Variables que estén presentes o para crear las variables en caso de que sea necesario. Entonces, es una parte importante de un programa que es el cómo eh, eh, el programa eh, le decimos que esté atento a, a las condiciones particulares de este set de datos y cómo, lo, eh, y cómo tiene que eh, comportarse eh, cuando queremos reutilizar el código. Bueno, eh, Ahora vamos a aprovechar este, este programa que hecho por algunos de nuestros estudiantes para eh, comenzar a empaquetar estas funciones, entonces eh, recordemos este programa eh, lo que hace es con estos botones eh, que están cada uno asociado a una función, eh, recorre una lista de ondas que están cargadas en memoria. ¿ya? Eh, aquí el nombre particular de esas ondas generado en un programa, en una rutina que adquirió, digamos, estas, eh, estos trazos. Y aquí eh, la posición eh, que ocupa en esa lista que generamos a partir de estos trazos. Y lo que hace la función es simplemente eh, copiar sobre, eh, cada vez que aprieto el botón, sobre una onda eh, que es una onda simplemente puesta aquí para mostrar que... Eh, eh, copiar cada vez, entonces ejecutar cada vez un comando. Bueno, entonces, eh, primero que nada echemos un vistazo a, a las funciones que eh, corresponden a estos botones. Entonces recordemos que Control m hace aparecer la ventana de Procedures y aquí tenemos en primer lugar esta, esta función que está acá que está asociado al botón de adelantar acá y esta función que está acá está asociado al botón de retroceder ya entonces eh, recordemos que mm, gran parte de la sintaxis base de, de esta función es generada de manera automática Así que esto, en la medida que vayamos necesitando estas cosas, vamos a ir explicándolas ya. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el desafío ahora? Yo, eh, imaginemos que llego al experimento en blanco Que lo único que contiene es la eh, lista de ondas iniciales que estaba en el tutorial número 1 bueno, entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo yo recreo, cómo vuelvo a construir nuevamente este experimento funcional con los botones? A partir de que a mí me pasan otro eh, set de experimentos que no contienen nada, solamente la lista de ondas. ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a hacer, eh, vamos a crear una función acá. Una función que se llame... Generar eh, o oh no más bien que se llame configuración: configuración guión bajo inicial. Ya muy bien, y que termina la función. Entonces, esta, esta función <coughs> va a ser una función que se llama configuración eh, inicial que me va a recrear todo el experimento. Eh, en, en eh, todo el experimento así a partir de, de, de nada, que no va a tener ninguna función ya, entonces vamos haciendo la parte fácil yo aquí, ustedes saben que tengo eh, este esta ventana con todos mis botones así que lo que, lo que vamos a hacer yo voy a eh, cerrar esto claro, y probablemente no lo ven porque una ventana emergente pero le estoy pidiendo que me eh, gen, eh, al cerrarlo me puede que le ponga un nombre y le voy a poner un nombre a esto le voy a poner gráfico con botones ¿ya? entonces se cerró la ventana y en mi área de procedures ya que hay un montón de cosas acá al final me generó eh, un macro ya que es como pariente de las funciones ¿eh? que se llama gráfico con botones entonces si yo tomo gráfico con botones esto ya saben, lo copio lo pego acá en la zona de comandos me genera mi gráfico con botones si lo vuelvo a ejecutar me genera otra ventana ¿Ya? ya vamos a hacernos cargo de, de eso que podría ser un error. ¿ya? Entonces le digo, voy a hacer, eh, cierro este gráfico con botones guión abajo 1. Ya le digo que no lo guarde. Entonces vamos a volver a dejarlo en su posición. Ok, entonces eh, ya que tengo esta función aquí, gráfico con botones, la voy a copiar nuevamente y me voy a ir a mi función que estoy construyendo al principio y la voy a poner aquí ya y le digo compilar y ups me generó un error ya eh, para el caso de los macros eh, no, el, el, le digo quit compile el caso de los macros cuando uno ejecuta un macro fuera de una función hay un comando especial que se llama execute. Ejecutar. ¿ya? Y lo que espera el execute es que lo que, haya, eh, lo que haya que ejecutar fuera de la función sea un string que contiene un nombre de un macro. entonces en este caso, Y ese string, como saben los string se ponen entre dos eh, comillas. ¿ya? Entonces si yo ahora tomo mi configuración inicial, lo copio a la de comandos, ¿ya? Le doy enter, me generó, eh, lo único que hace es esta, me genera otra ventana, ¿ya? Mm. Uh. Entonces vamos a solucionar aquí un problema, ¿ya? Como pueden ver, cada vez que ejecuto esta función, me va a generar eh, tantas eh, ventanas que se llama gráfico con botones, ¿ya? Como, eh, como yo a veces lo ejecute. Pero tal vez no quiero eso, quiero que se ejecute una sola vez. Entonces, para eso, vamos a poner un comando acá eh, dentro del, eh, de, del macro. Entonces este macro, como todas las funciones no es estático, lo puedo editar. ¿ya? Y voy a poner, eh, voy a utilizar eh, una función para controlar el, el, el flujo de eh, el, el flujo de las ventanas con la misma ventana. ¿ya? Básicamente lo que quiero es que la ventana se dé cuenta si la ventana ella misma existe. Bueno, entonces aquí vamos a... Dentro de la, de la macro que se llama gráfico con botones, vamos a, a... Como vamos a querer manipular esta ventana como un objeto eh, independiente, necesitamos otro comando. ¿ya? Entonces para eso... En, en conjunto con los comandos que crean aquí la, eh, Esta ventana que contiene los botones y todo eso Voy a agregar una línea Y voy a llamar al comando do window. ya Entonces como no nos acordamos que es lo que hace do window Vamos a, a, a la ayuda eh, Entonces la ayuda, ¿qué es lo que dice? DoWindow dice que la Operación de Windows controla varios parámetros y aspectos de las ventanas. O sea, a mí el que me interesa es este, que eh, el Slash C, que dice cambia el nombre de la Target Window, que es la, en este caso, la ventana que está en primer lugar, al nombre especificado. Entonces eh, lo interesante es que este es un nombre que tiene que ser único eh, eh, dentro y, y por los cuales los puedes llamar. Entonces, como hay ondas, por ejemplo, que están en memoria en este instante, que tienen un nombre único, yo también puedo crear objeto. En este caso una ventana que tenga un nombre único. Entonces dice que eh, no puede existir otro objeto con el mismo nombre, es decir, una onda una tabla pero si sí puede llevar el mismo nombre de el, el macro de windows entonces entonces nos vamos al de Windows le pongo slash C y le voy a poner aquí con el gráfico con botones 01 ¿ya? entonces esto le digo compilar minimizo la ayuda, me voy acá voy a cerrar esta ventana ya, porque la voy a crear de nuevo y ok entonces me creó aquí en el título dice gráfico con botones 01, dos puntos que es lo que está desplegando una onda que se llama onda display, que es la que yo invoqué acá ya, ok ahí no hasta el momento no hay ninguna novedad ya eh, pero imaginemos en nuestra, en nuestra función lo primero que hace eh, en este experimento que no hay nada ejecuta gráfico con botones ok ejecuta gráfico con botones entonces nos vamos a la función gráfico con botones y ejecuta el comando display de una onda que se llama onda display y le pone al gráfico eh, onda eh, gráfico con botones 1 muy bien, entonces ahora en este instante existe el existe en memoria eh, un objeto manipulable que es mi gráfico entonces imaginemos ahora la siguiente situación yo vuelvo a ejecutar este comando entonces así como lo como lo pusimos, nos vamos a configuración inicial ya lo ejecuto de nuevo y eh, no estoy seguro que estén viendo el, el pop up que me apareció, pero dice que, que hay un error aquí dice que la eh, ventana eh, ya existe y no puede crear uno nuevo y me está pidiendo que le ponga otro nombre ya lo vamos a hacer quit macro ¿ya? entonces aquí hay un aquí hay un error entonces si lo ejecuto por segunda vez tengo que saber que esto existe ¿ya? pero fíjense que aquí eh, me apareció un, el gráfico de onda display ¿ya? me apareció el gráfico de onda display aquí al, al, al lado pero no solamente me llegó hasta esta parte del código ¿ya? como sabemos GOR va ejecutando línea por línea gener llegó acá, me generó un error ya y Después sigue haciendo otras cosas, ya, eh, porque esta línea yo aborté el, el, el procedimiento, pero después sigue haciendo estas otras cosas, entonces, eh, perdón, no sigue haciendo estas otras cosas, eh, el, el comando quedó hasta aquí nomás, o sea, creo con el gráfico estándar. Ya, entonces vamos a tratar de prevenir esos problemas, vamos a cerrar esta ventana que no nos sirve, ya y vamos a, a utilizar otro comando ahora entonces al ejecutar esto por una segunda vez gen nos genera este error entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? vamos a verificar que efectivamente antes de querer generar generar un nuevo una nueva ventana verificar si existe la ventana o no entonces para eso hay una función vamos a ponerla acá WinType ya veamos exploremos un poquito esta función entonces vámonos a la ayuda eh, the win type función eh, devuelve un valor indicando el tipo de la ventana eh, referida ya entonces eh, el parámetro que usa aquí win name string es un string ya es decir, algo entre comillas. Entonces, ¿qué valores va a devolver? Va a valer devolver 0 si no existe una ventana de ese nombre, o va a devolver 1 si existe eh, una, un gráfico con ese nombre. ¿Ya? Entonces, aquí podemos aprovechar a hacer lo siguiente, podemos, utilizando el if, ¿ya? Primero pongamos el argumento que necesitamos que Verifique esto que, eh, que existe una ventana que se llama Gráfico con botones 1 Entonces copiamos esto acá Entre las comillas para que quede como un string Y acá ponemos un if ya. Entonces if Cerramos el paréntesis Ponemos el c Y ponemos en if que es la estructura de una de una cadena if else ya eh, entonces ¿cómo se lee este eh, este pedacito de código entonces vamos de nuevo a la ayuda entonces eh, esto va a valer cero si no existe una onda con ese nombre ya entonces entonces si esto vale cero Significa que este if. Ya que está aquí en esta parte. No se va a ejecutar. Ya. Y esto vale 0 vale aquí. Este if no se va a ejecutar. Ya. Eh, entonces vamos, cuando vale 0. No vale 0. 0. No se ejecuta. No se ejecuta. Ya. Muy bien. Entonces. Eh, viene el if. Y como no se cumplió esa condición, es decir, es distinto de cero. O la condición que yo le ponga ahí, eh, me, me va a ejecutar est, esta otro pedazo de código. Entonces aquí simplemente copio. Esto y lo copio para allá. Lo copio acá. Listo. ¿Ya? Entonces probemos esto. Entonces minimicemos esta ayuda. Eh, eliminemos esta ventana de acá. ¿Ya? ok y ejecutemos eh, la función original que se llama configuración eh, inicial entonces aprieto enter acá y funcionó tal como yo lo esperaba ya ahora, aquí vamos eh, a tener un ligero problemilla, entonces ahora esto, la función winType, volvamos nuevamente a la ayuda winType el for when time está dice que eh, ya ejecuté una vez y me dio 0. por lo tanto se saltó toda esta parte del bucle if pero ahora yo la si ejecuto de nuevo esto me va a devolver un valor de 1 lo cual es verdadero entonces eso me va a generar eh, eh, eh, eh, eh, ah no no me va a generar na nada a ver veamos qué pasa ya Recuerden que yo no quiero que me haga una segunda ventana Entonces vamos nuevamente a ejecutar Configuración inicial Y No pasó nada No me alegó nada Y está esta cosa así Ya Entonces aquí voy a poner un print Aquí para que veamos que Cómo se entiende el programa eh, Existe La ventana la ventana, ventana, ya y más, más explicativo todavía existe la ventana que se llama eh, gráfico botones, ¿ya? Entonces esto de esta línea acá debería imprimirme en, en la línea de comandos, ya. Eh, eh, este texto cuando lo ejecuto por segunda vez entonces me voy a configuración inicial y me manda el mensaje existe la ventana gráfico con botones ya entonces con esta función eh, no se vuelve a crear eh, esta ventana ya entonces hay algo que puede ser un poco molestoso ¿ya? que del eh, de estas ventanas ¿ya? si ustedes hacen clic en el extremo superior derecho de la ventana eh, lo que va a pasar es que no, eh, se va a cerrar la ventana y me va a decir si quiere grabar el macro ya pero si no no quiero grabar el macro ya, ya pasé por esa eh, etapa ¿ya? entonces para hacer eso para eliminar esa opción ya nos vamos a, al Help de display a ver si, y si le, le puedo especificar alguna opción que me sirva para eliminar eso, entonces voy a display, voy a la ayuda y yo me acuerdo que es el modificador que se llama K, ahí está entonces, slash K igual un número y especifica la, con, la conducta de la ventana ya, cuando usted lo, lo quiere cerrar por ejemplo K igual 0 es el, el, el, el por default, ya que te pregunta si quieres guardarlo como un macro, ya. K igual 1 igual la cierra la ventana sin nada, ya. Y K 2 evita que uno pueda matar la ventana, o sea, se le desaparece. Y K 3 simplemente la oculta, no la, no la saca, sino que la oculta, ¿ya? Entonces, a mí me interesa el K igual 1. ya. Entonces simplemente vamos a poner ese modificador acá. Acá, slash k igual 1. Muy bien. Digo compilar. Minimizamos la, la ayuda acá. Vamos a eliminar esta ventana. ¿ya? Eh, para crearla de nuevo con estas nuevas propiedades. ¿ya? Entonces vamos a ejecutar configuración inicial nuevamente. Se ejecutó tal cual eh, teníamos hace un principio y, y ahora voy a, hacer, eh, a cerrar la ventana en el extremo superior eh, derecho, hago un clic y no me alegó nada, simplemente la cerró. ya Ok, es una pequeña eh, cosa de comodidad en realidad para evitar que me aparezca tanto di diálogo acerca si quiere guardarlo como macro o no, pero recordemos que esto no altera la conducta de cualquier gráfico solamente cuando lo creo con el comando display por default por default todos los, los ventanas pueden ser guardadas como eh, pueden ser guardadas como, como un macro ya entonces nuevamente recuperamos la ventana ya bueno entonces tenemos esta esta primera parte aquí de de de hacer eh, de configurar esto solamente en la parte de desplegar las ventanas ¿ya? entonces recordemos un poquito eh, eh, eh, la parte que tiene que ver simplemente con desplegar el, el la onda display eh, son esas dos líneas básicamente y todo el resto son cosas que modifican el una ventana de eh, una ventana de esta de por ejemplo esto tiene que ver con parámetros eh, del, de los ejes del, del, tal cual están ahí el, el control bar es este espacio que hay aquí para poner botones y los botones cada uno de estos lo que hace es asociarle eh, las propiedades del botón y aso asociarle un procedimiento por ejemplo para el, el botón 0 se llama button proc que está acá en la lista de funciones en la primera ¿ya? y para el botón el botón 1 que el siguiente botón que hay acá se llama button proc y abajo 1 que es el que está por acá ok Bien, entonces vamos a, a volver a, eh, aquí al principio de configuración inicial eh, y vamos a comenzar, a, eh, ya resolvimos un problema que es que eh, cuando echamos a andar configuración inicial eh, el, el se va a verificar que existe o no este gráfico con botones 0.1 que, que contiene la parte funcional de los botones y todo eso que vimos al principio. Ok, está bien eso, pero eh, eh, verificamos la existencia del, del gráfico como un objeto, pero ahora tenemos que eh, verificar que existan los componentes efectivamente para construir esto, que es la parte que está acá abajo en el macro. ¿ya? Entonces, ¿qué cosas está asumiendo este macro que existen fuera del macro? ¿Ya? que son relevantes. Primero que nada, eh, display necesita que exista esta onda que asume que está fuera del, del, del macro, se llama onda display. ¿Ya? Primero que nada, ahí tenemos una, una variable de cual preocuparnos. Eh, otra cosa, asume que existan los procedimientos, o ya lo vimos, y, pero acá abajo hay otras variables, ¿ya? que son necesarios asegurarnos que existan. Por ejemplo, eh, una variable que se llama eh, contar eh, contar lugar. Y hay otra variable eh, que se llama que es del tipo string que se llama nombre onda actual. Ya, entonces vamos, por ejemplo, vamos a copiar esto para verificar el. el cuánto vale esto contar lugar entonces vamos a hacer print contar lugar y resulta que print contar lugar vale 8 que es lo que está acá en la ventana muy bien vamos a hacer otro print solamente para verificar que hay un string que se llame nombre on, de onda actual vamos a copiar acá y que tiene ese extraño nombre aquí, que está aquí muy bien y por último onda display. Ya, entonces vamos vamos a dejar acá, vamos a volver al principio. Ya, voy a dejarlo aquí comentado. Las cosas que yo tengo que preocuparme, verificar que existan eh, antes de todo. Entonces, que exista con tal lugar. Ya lo voy a copiar acá. Contar lugar que es una variable de tipo numérico y por último ese nombre onda actual que es un string ¿ya? ahora alguien se podría preguntar, bueno vamos a escribir unas funciones para verificar que estas cosas existan ya, pero eh, eh, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no las meto aquí mismo dentro del gráfico con botones, por ejemplo? ¿Ya? Y, um, eso es válido también. ¿ya? Pero lo que yo quiero hacer acá es, como estoy haciendo una configuración inicial, puede que estas variables yo las utilice en otras funciones. Entonces aquí mi configuración inicial, eh, yo, me, yo me quiero asegurar eh, que eh, la existencia de esas variables sea... Pueda ser verificable eh, cada vez que yo ejecute configuración inicial y no cada vez que se ejecute su función eh, particular. ¿ya? O sea que la, porque sería como duplicar el código, entonces que cada, cada subrutina, cada función tenga que verificar la existencia de todas las variables antes de que se ejecute, eh, me va a hacer escribir más código que simplemente poner al principio de todas las ejecuciones, eh, unas rutinas globales que vayan a verificar que existen esas funciones. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a partir, por ejemplo, con onda display. ¿Ya? Entonces, yo necesito algo parecido a esto de acá. <coughs> eh, recordemos algo que aparecía type que haga lo mismo, que verifique que existe eh, esto, pero esto, como es de tipo. Um, wave necesita algo que se llame wave exist, y curiosamente existe una función que se llama wave exist. entonces vamos como no me acuerdo eh, los parámetros vamos a ir a ver la ayuda por supuesto donde está el hebler wave exist? <risa> entonces interesante dice el wave exist. wave the wave exist, eh, devuelve uno si la web eh, es cero o si la web es, es de tipo nula eh, entonces como para probar esto voy a comentar acá para que no me genere ningún error nos vamos a ir a la línea de comando vamos a poner print web exist y vamos a poner acá onda display ¿ya? entonces que me devuelve como valor eh, eh, me devuelve 1 entonces que eh, entonces vamos a copiar de vuelta para acá vamos a copiar acá on the display ya pero acá, aquí estamos dentro de la función si yo le doy compile eh, me va a generar un error eh, eh, aquí, bueno aquí hay varios errores entonces <coughs> primero me está alegando que yo haga algo con esto entonces le voy a poner if ya Voy a ponerla así, sin hacer nada, no, no más. En ya. Entonces, aprieto compilar y me genera un error que dice que, eh, que lo que esperaba era una referencia a una onda. Ah. Recordemos que onda display la función no sabe lo que es. Entonces, para eso, quick compile. Yo me voy aquí y al principio empiezo a declarar cosas ya como a mí me gusta poner las declaraciones de variable y todo al principio de una función voy a poner aquí wave on the display onda display ya. digo compilar y ahora no me genera ningún error ya entonces dice wave onda display <coughs> ya, y aquí vamos a poner y le voy a poner un mensaje estoy estoy dentro del if de dentro del espacio del if de eh, wave exist eh, onda display muy bien. Digo compilar. Me voy a configuración inicial. Le ejecuto nuevamente. Y eh, y como way exist me devuelve uno, me va a imprimir esto. ¿ya? Y también me imprimió el otro que había dejado por ella. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo eh, no existe onda display, ¿ya? Yo necesito generarla de nuevo. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo a la ayuda. Dice. Eh, dice que. Eh, que va a devolver el valor cero solamente. Eh, eh, cero cuando, cuando la onda no exista ¿Ya? entonces eh, entonces yo aquí no tiene ninguna gracia digamos, <ríe> esta línea entonces yo quiero que estos eh, haga algo como crear una onda display si es que eh, sí que no existe la onda display ¿ya? entonces yo podría poner algo así if el c en if en if y aquí el comando para generar ondas es make ups se me fue la mayúscula make ya Slash eh, a ver, así solito, make on the display. Entonces recordemos que lo que lo es el comando make. Vamos al help de make y las que se llaman las flags o los modificadores. Eh, eh, yo quiero que. Este modificador, el overwrite, ya que no me alegue si existe la onda verdadera y yo la quiero sobreescribir simplemente que me la overwrite nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacerle esto? Cuando se lo ejecuto tal cual está ahora, ya, eh, exist va a valer 1, eh, ya, va a, me va a imprimir eso y se va a saltar esta parte. Qué alternativa cuando no se cumple la primera parte del if. Ok. Mm, entonces, si. Sí. Eh, si no. Eh, si no existe onda display, esto debería generarme un valor cero y paso inmediatamente a esto. ¿Ya? Entonces, para ver, eh, digamos, lo complicado de cómo nos queda la situación. Voy a, a comentar esta parte, dejarla ahí misterio por el momento y voy a eh, eh, cerrar esta ventana ¿ya? y me voy a ir al, hay un, bueno lo voy a hacer a mano, hay un, un comando que se llama kill killwaves. Lo puedo acceder en el menú data, pero como que un poquito fuera de pantalla no, no quiero hacerlo. Voy a hacer la función kill waves. Eh, cual waves on the display. Yeah, on the display. Y con eso la maté. Ya, entonces ahora me queda, ahora se me pone complicada. cosa si yo he hecho andar eh, configuración inicial. Ya. Eh, me va a generar muchos problemas. Entonces, por ejemplo, me acaba de aparecer el, el, el pop-up, el mensaje de un error en el macro. El error que hay en el macro es que la, el comando display que está dentro de, eh, de mi macro de, que genera el gráfico no encuentra la onda display. ¿Ya? Entonces ahí queda todo mal. Y le digo quit macro. Ya in, y no me genera nada entonces ahora vamos a descomentar lo de arriba para que a ver cómo cambia esto entonces vamos a, nuevamente configuración inicial y ah uy, apareció la ventana pero apareció algo raro eh, on the display eh, como la generé con el comando make me gen, me no contiene nada entonces a una raya pero recordemos de las funciones con los botones que lo que van haciendo estos bot botones es duplicar la onda que aquí, aquí está en la lista eh, sobre onda display entonces no hay problema ven ahí volvieron a aparecer los trazos ya es un pequeño detallito ya que uno lo podría dejar mejor para otro programa pero puedo vivir con eso ya entonces ahora vamos a aprender un poco de economía doméstica o de aseo de código, ¿ya? Porque toda esta cosa aquí a mí me mmm, encuentro un poquito largo, ¿ya? Porque voy a tener que poner muchos if, else, and if para cada una de las variables. Entonces voy a utilizar una propiedad, ¿ya? Que tiene el mismo efecto, que el siguiente. Yo quiero que se ejecute este make solamente eh, cuando no existe onda display entonces hay dos maneras de solucionar esto la manera digamos de programador eh, digamos iniciático sería WebExist es idéntico a cero entonces cuando se cumple esa condición que WebExist es idéntico a cero cuando no existe onda display ya eso sería la, la, la manera, digamos, eh, directa de un programador, eh, digamos, novato. Ya. Entonces, eh, como yo sé un poquito más, a mí me gusta la manera elegante, que es, que es negando el resultado. Ya, entonces, para eso, y esto viene del lenguaje C, en realidad, utilizo el símbolo de exclamación. Ya, ahí está el símbolo de exclamación ahí que es un, es un, es un, eh, contrario, es un, ¿cómo se dice? Un operador que devuelve el valor eh, contrario, lógico. Entonces, WebExist vale cero si no, no existe la onda, onda display, ¿verdad? Pero yo quiero que eso sea un valor eh, válido, ¿ya? Para que me ejecute este primer if. O sea, para que pase aquí lo que está aquí dentro, lo ejecute. ¿ya? Entonces, la manera de hacerlo, de transformar un válido, o sea, perdón, en un, no válido, que es cero, en un válido es en el operador, que es el operador signo de exclamación, que me dice que deme el valor lógico inverso. ya O sea, eso, un cero me lo transforma en un uno, eh, con ese operador y, o un falso más bien desde el punto de vista del computador que es un cero o un falso eh, ya le he dicho anteriormente pero lo, le recuerdo un falso de, una, de un condicional como el if es que no se cumple la condición o que es igual a cero ¿ya? entonces aquí le estoy diciendo un no cero es decir es un verdadero no cero es un verdadero ¿ya? entonces aquí yo escribí me ahorré varias líneas de código y le hice cortito, ¿ya? Entonces, ok, terminamos para verificar, eh, eh, hacer este código para verificar que eh, existe la onda display. ¿ya? Y con esa pequeña salvedad que el, la onda display queda inicializada a cero y me aparece en el gráfico así nada, pero lo bueno es que así yo... Hago de manera preventiva que no me genere errores por tratar de operar una onda que no existe. Ya. Entonces, vamos con la otra variable. Entonces, vamos a eliminar este onda display de aquí de mi lista de cosas de hacer. Y nos vamos con este eh, control copy que se llama contar lugar. Entonces, esto es una. Eh, ya la hemos visto antes. Esto es una variable global. Entonces, n bar que existe fuera de la función. Se llama contar lugar. Entonces, obviamente, también existe una función para eh, verificar las variables. Entonces, eh, vamos a ver la función. Se llama n n bar. Aquí los nombres son bastante lógicos. Se llama exist, ver, ex, ups, exist. Y vamos a la ayuda de exist. ya La función neverExist retorna 1 si eh, la referencia a la variable es válida o 0 si no lo es. Ah, entonces, si se fijan, eh, eh, en, muchos utilizan el 0 y el 1 que tiene que ver para controlar las funciones. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos... De hecho, vamos a ahorrar un poquito de código aquí. Entonces voy a poner, copiar todo esto para acá. Lo vamos a poner acá. Entonces en vez de wave y todo y todo ese asunto, vamos a usar nbar exist. ¿ya? Y aquí le ponemos contar lugar. Contar lugar. Y eh, la función para eh, crear una variable se llama variable. Pero recordemos que esta es una variable que está fuera, o podemos decir eh, es una variable permanente que queda cargada en memoria. Cuando yo dentro de una función pongo variable nomás, me genera eh, como los típicos que yo utilizo para contar eh, o para sumar cosas. Eh, es una variable que está, eh, eh, que existe ahí localmente. En cambio, si yo quiero una variable de tipo global, yo le pongo simplemente eh, slash g. ¿ya? Entonces, si no existe, n var exist, verifica que no existe con tal lugar y la misma historia. ¿ya? Entonces le digo compilar, no me generó ningún error. Y por último, ¿cuál es la que me quedaba? Chava, tal lugar. Eh, nombre de onda actual ya que es un string global entonces es un s-bar s -bar, que se llama nombre de nombre de onda actual bueno entonces como ustedes se deben imaginar también existe un s bar exist entonces economía de código copiamos todo esto de acá y Entonces ponemos. Eh, eh, primero copiamos la string. Control copy. Lo ponemos acá. Control okay, Ya. Y la función se llama sbar. sbar exist. Ya. Vamos al. Eh, a la ayuda. Ya. Eh, eh, y eso el retorno 1 si existe y 0 si no existe ¿ya? y recordemos que no es una variable es un tipo de string ¿ya? y también la misma historia es de tipo global ¿ya? entonces con esto eh, hemos asegurado la existencia de estos tres parámetros que necesita nuestra ventana eh, que necesita que existan para que la función este macro perdón este macro que está aquí funcione correctamente entonces recapitulando ¿ya? Eh, eh, eh, estamos haciendo esta, esta función que se llama configuración inicial porque el objetivo de esto es ponerla eh, en un experimento que no tenga nada solamente contenga los datos crudos y me pueda construir las ventanas que yo voy a utilizar para navegar en mis datos y para eso necesito crear y verificar que existan las variables que voy a necesitar para controlar estas ventanas y estos botones. En esta primera parte hemos, des, eh, hemos eh, eh, verificado que esto funcione bien. ¿ya? Pero ahora lo que va a quedar para tarea de ustedes ¿ya? es que eh, verificar que estas funciones... ¿ya? Que hay acá, que las funciones asociadas son funciones de tipo botón asociadas a los botones eh, sean alimentadas correctamente con el, eh, las variables que en este instante están globales en su experimento. Entonces, por ejemplo, nombre de onda actual, ok, súper bien, lo, lo hicimos allá arriba en la parte superior, eh, ya hicimos eh, eso, ya, así que no vamos a tener que hacerlo de nuevo. Uh, aquí está por ejemplo con tal lugar nuevamente una variable global está arriba a eso me refería hace un rato con la economía de código ya no necesito escribir la verificación aquí pero por ejemplo aquí hay eh, una onda que se llama la lista de tiempos canal 0 ok eso o bien yo puedo hacer la verificación dentro de este botón o dejarlo fuera como en el, como en el otro caso ¿ya? entonces una vez que tengamos todas esas cosas eh, eh, listas, podemos generar un procedure que yo pueda copiar simplemente a otro a otro programa. Entonces para eso eh, yo puedo irme al menú archivo ¿no? eh, file que está arriba y eh, puedo decirle perdón, a ver, ahí está, ya eh, no les va a aparecer, eh, a ver, no sé si vamos a hacer un cambio aquí entonces volví a la ventana eh, el principal de Igor y me voy aquí a Windows y en New le digo New Procedure ya, entonces aquí le voy a Procedure eh, crear mis cosas ya, voy a guardar mis cosas ahí le digo New ya, entonces aquí tengo mis cosas. Entonces, una vez que termine todas esas funciones que tengo por allá, que voy almacenando en este proced ventana Procedure, recordemos que esta ventana Procedure, todos los experimentos y gor tienen ventana Procedure, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo tomar esta función, por ejemplo, acá, que la tengo sin terminar, ¿ya? y la, la corto y la pego acá. Ya, ok. Pero como esto hace referencia a otras cosas que necesito, en realidad voy a tomar todo lo que está en esta ventana aquí. Todo lo que está acá. Ya, lo voy a control X para cortarlo y control V para pegarlo. Entonces voy a cerrar mi ventana procedure. Ya, ya tengo mi propio procedure independiente del principal y puedo empezar a escribir acá. Voy a eliminar esta. Eh, comentarios que vienen aquí que quedan de otro programa ¿Ya? y ok entonces ahora yo podría grabar esto me voy a archivo y, y le puedo decir save procedure has y lo puedo poner aquí en el escritorio y eh, el nombre que tiene es proc mis cosas punto ipf ya y ahora esto quedó eh, eh, guardado independiente del programa ¿ya? entonces después cuando yo hago un archivo nuevo eh, puedo simplemente abrir este procedimiento mis cosas y esta set de funciones va a estar disponible para mis nuevos experimentos ¿ya? entonces eso sería el tutorial de eh, empaquetamiento de, de funciones en un procedimiento nuevo verificando las variables globales y nos verificamos todas porque se va a quedar de tarea de usted para que se pueda ejecutar sin problema en un nuevo experimento.